Nos parecía importantísimo tener esta visita de acá, que como decíamos, no, no son invitadas, sino que al contrario, nosotros somos les invitades Radio Estación Sur. Exacto. Es eh, la, la invitada al Centro Cultural Daniel Omar Favero, que hoy, en este caso, nos trae lindas noticias y tiene que ver con, finalmente, el estreno que estábamos esperando, el lanzamiento de Poesía y Militancia, que no voy a adelantar mucho más porque tenemos aquí a quienes nos van a poder contar en primerísima persona de qué trata. Ya estamos hablando de Melisa Carnavali junto también a Florencia Bossi. Digo bien tu apellido, ¿no? Bossier, Bossie. Bossie. ahí está, pensé que se pronunciaba Bossi. Bossier, Bossie, ¿cómo están? Bienvenidas, ya de su casa, así que Muchas nada, gracias, ahora gracias. vamos a estar contando un poquito de esto. Y como decíamos en el éter virtual también está quien ya nos está viendo, además y nosotros a ella estamos hablando de Claudia Inés Favero. Se lanzó finalmente el libro que se llama Poesía y militancia, historia y obra de Daniel Favero, que pudimos concretar este año con la editorial de la Universidad Nacional uh -huh. de La Plata, así que el libro está disponible ya en Genial. el repositorio institucional de la universidad, que es la página del CDC. El año que viene cumplimos 20 años del Centro Cultural Así que la idea era hacer todo en uno, hacer la presentación con ideas bueno. artísticas y tener el librito ahí. Librito, es un libro bastante grande. grande. <risa> Cuatro, más de 400 páginas. Más de 400 páginas, tiene mucho contenido. Y eso, eh, además, grande por el, por el contenido, el peso por simbólico el también. Y el peso el... simbólico, ni sí, hablar. Este, estamos hablando de un libro que contiene la reedición de los dos libros ya publicados, que es. Eh, los últimos poemas, que fue uh -huh. publicado en el 92, y Nosotros, ellos y un grito, del 2007. Y aparte, eh, decidimos hacer todo en uno e incluir toda la obra completa de Daniel, que son cinco libros más inéditos, uh -huh. eh, que son 300 versos liberados, Ana, Lejanías y sombras, Mar de Julio, eh, La Caja Libro, El Favorito de Flor, <risa> Eh, sin título y eh, no sin título, y Basuras, que contiene canciones, poemas hechos canciones por Daniel. Pues no solo queríamos eh, compartir la obra, sino la historia de Daniel, ¿no? que el que lea sus poemas sepa quién fue, su vida y todo lo que eso implica. Entonces hay una primer parte que es más biográfica, donde aparte se cuenta la historia del archivo, cómo llega todo ese material hoy, eh, está el prólogo. Un prólogo a cargo de Julián Aksat. Que, que ya es... tiene un montón de información desde el arranque. Ya te, das un, sí. te ponen un, en contexto antes de arrancar. Claro, tal cual. Hermoso. Le agradecemos profundamente sí. a Julián por el, por el trabajo que hizo. que Con tanta dedicación, compromiso, pasión, todo le puso. Y después hay una parte final que es la historia de la búsqueda. Uh -huh. eh, por la memoria, la verdad y la justicia de Daniel. Que es como un compilado de, de textos, de artículos, notas periodísticas que hablan de, de bueno, de, de su parte de desaparecido, ¿no? Ya con mi abuela como madre de Plaza de Mayo, eh, la historia de los juicios y, y demás, ¿no? Uh -huh. Y del Centro Cultural también. ¿Cómo, cómo lo estás viviendo este día? Y ya te hago una pregunta de, de antemano ahí que tiene que ver justamente con lo que decía Melisa, bueno, la, la historia de, de este portafolio en donde estaban todos los manuscritos, que vos fuiste una de las la responsables... De, eh, de que eso sobreviva en el tiempo, digo, y hoy que sea un, un libro más. Sí, el, el, el famoso ya azul. Famoso, portafolio azul, donde mi papá guardaba los poemas que él pasaba a máquina, Daniel se los daba en papelitos y él los iba agrupando y guardando en ese famoso portafolio. Y me di cuenta de la importancia de demostrar el archivo familiar. No solo el nuestro, sino supongo que el de muchísimas familias que tienen guardadas eh, las cosas de sus queridos familiares, hermanos, hijos, padres, madres, desaparecidos, amigos. Eh, eh, eh, eh, cobra otra dimensión eh, eso que estuvo guardado en las casas cuando se hace público ya no nos pertenece, sino que le pertenece a todas y a todos. Fue muy emocionante, ¿no?, encontrarse con, con la obra de Dane, si bien yo ya conocía sus poemas, eh, pero ese momento de, de ver esos papeles y, además, eh, entrar a la personalidad de, de Dane, eh, no solo desde la escritura, sino desde el dibujo, una como esa mirada plástica, le decía hoy a Melissa sí. que también tenía él, que armaba carpetitas, eh, collage, eh, dibujaba, este, escribía chistes, o sea, eh, realmente pensar en ese Daniel este, de 16, 17, 18 años, ¿no? Eh, en, en la marca de su padre eh, transcribiendo esos poemas también, eh, su letra, su firma. Bueno, realmente ese, ese momento que fue en febrero de 2018 que fuimos a la casa de, de Claudia fue muy conmocionante. Ah. Melisa, eh, en el prólogo de Julián Arzada hay algo muy interesante que tiene que ver con como una descripción que hace com, como dos posturas. Mm. La de hacer un duelo en lo personal, en lo familiar y uno más colectivo que tiene que ver justamente con eh, la obra en sí, en este caso de, de Daniel, te pregunto desde lo personal de, después le vamos a preguntar sin dudas también a Claudia pero sí. eh, en tu caso particular eh, decimos Melisa y no olvidar que estamos hablando de tu tío digo, ¿qué conexión hay en ese encuentro entre lo que genera artísticamente y lo que es familiar? digo ¿qué, qué conexión hay en vos particularmente? Y, y... Un montón. Fue fue muy emocionante, como dice Flor, encontrarme con con esa con mi historia, que es mi historia, ¿no? Con esos papeles, porque ella trabajó de manera digital, pero yo estuve con los originales, ¿no? Con esos, esos papeles mecanografiados por mi abuelo, ¿no? Y nada, fue emocionante, muy emocionante. Muchos mucho sentimientos, aparte del contexto, ¿no? De, ...de aislamiento, de, decía Flor, que fue un trabajo en equipo hermoso... ...pero fue también en soledad, muy de, de mucha introspección... ...porque estar trabajando, tipeando uno a uno los poemas de, de mi tío... ...y bueno, nada, es una forma de esto, de construir memoria... ...y de, de entender, como dijiste vos también en uno de los videos... ...que abrir el archivo como un acto político, ¿no? Trascender, digamos, la obra y el archivo familiar... ...para que todo aquel que, que quiera conocer... ...la obra y la historia lo pueda hacer... ...y reivindicar de esta manera... A, ...a Daniel, a mi abuelo, a mi abuela... ...y a los 30.000. Claudia, eh, la, la misma pregunta que, que... ...en sintonía a lo que, a lo que le preguntaba Melissa, me, ...me surge preguntarte a vos... Eh, tra ...trayéndote la posibilidad de que nos cuentes un poquitito... A, ...a quienes estemos escuchando... ...y que por ahí no tengamos tanta proximidad con, con Daniel... ...digo, algo que, que lo grafique a Daniel... Y preguntarte concretamente si en, esta nueva, eh, en este nuevo material eh, te has encontrado con algo que no conocías de Daniel. Eso por, por el final y después eh, retomo. Eh, sí, claro que me encontré, me reencontré con mi hermano. No es lo mismo leer eh, los poemas que transcribirlos. Cuando uno transcribe, eh, hace eso, palabra por palabra, que no es así como uno lee. Entonces, eh, te, te introducís en el, en, en, en el poema, en el mensaje del poema de otra manera. Y, y yo me preguntaba, eh, y, y sobre todo en los poemas eh, de cuando era más chico, que los tengo menos leídos que los otros, bueno, decir más chico es decir 16 años, vale. y decir más grande es decir 18, uh -huh. es Bien. tremendo eso, sí, ¿no? Total. Pero bueno, en los poemas de los 16 yo digo, uy, yo convivía con, con, con mi hermano y no me daba cuenta de todo esto que le pasaba y que está ahí escrito eh, entonces eh, me, me, me emocionaba todo el tiempo y me daba ganas de, de, de, de, bueno, de tenerlo conmigo y preguntarle tantas cosas tantas cosas sí. como el poema de Miguel Hernández elegía que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma ¿no? Eh, Sí, me emociono ahora, me emocioné todo el tiempo mientras estuvimos este, haciendo este trabajo. Me emociona también eh, ver a, a, a estas chicas, a mi hija, a Florencia, a ustedes, todos jóvenes, porque bueno, yo soy una sobreviviente, soy de la misma generación que Daniel, y bueno, tengo eh, el deseo y el deber de ser testimoniante de todo lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado, no solo por Daniel, sino por los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Pero me da mucha felicidad y emoción que las nuevas generaciones estén eh, tomando este tema, tomando esta bandera, tomando las banderas de aquellos eh, compañeros militantes. Y ahí voy a, a lo que me preguntaste sí. al principio, lo que decía Julián, ¿no? y de un poquito de, de Daniel como el militante de la juventud universitaria peronista. Así que es muy importante que la editorial de la universidad sea la que publique su obra, porque su militancia, su, su claro. corta militancia en definitiva, pero intensa, eh, fue en la Universidad de La Plata. Así que se unen todas las cosas, se unen lo emocional, lo familiar, lo político, lo histórico... La literatura y los derechos humanos, bueno, eh, un poco lo que decía Julián, ¿no? Todas las dimensiones están presentes en esta obra. ¿Cómo fue ese proceso también de escribir en conjunto, pero a veces desde sus propias casas, ¿no? Ustedes y la compu, ustedes y, y ese material. Y así, así fue. Cada uno desde su casa nos dividimos la, las tareas y nos íbamos igual comunicando, uh -huh. ¿no? Con, a través de WhatsApp, bueno que todos estuvimos utilizando todo este tiempo todo este año loco uh -huh. eh, y bueno, así íbamos tomando las decisiones, ¿no? Lo que fue es. muy para mí fue un trabajo así muy muy fluido digamos. Sí. como bueno, y tenía esas dos instancias, ¿no? cada una desde su compu transcribiendo que es como decía Claudia otra historia, ¿no? diferente a la lectura en lo personal siento que no quedó en una, en una sensación individual, sino no. que a la eh, nos iba pasando más o menos lo mismo, ¿no? Esto de, de, de, de conmovernos y, bueno, eh, a ustedes por supuesto desde otro lado, es un, una relación familiar, pero esto de la conmoción ante el texto, ante los papeles, ante esas imágenes en mi caso, eh, lo íbamos compartiendo también por ahí. Sí, sí, sí. sí. Hubo un intercambio de, de emociones también sí, <risa> en, el, sí. en, la, en la plataforma. Tuvimos que, que hacer un, un, un trabajo de rememoración ¿no? de, de, de nuestra, nuestra vida. También, eh, mucha de, de. Yo hace un rato nombré a, a Miguel Hernández, y tanto Miguel Hernández como Machado, toda esa poesía eh, española, se nos había eh, presentado a nosotros a través de Joan Manuel Serrat. ...que era el ídolo nuestro y de Daniel... Sí. Eh, ...Daniel cantaba sus canciones, leíamos las poesías... Eh, ...a través de él conocimos a los poetas españoles de, de la guerra civil... ...pero también a través de nuestra familia... ...nuestra familia eh, perusina, era una familia de, de gente... Eh, muy, ...muy intelectual, todos obreros, trabajadores... ...comunistas, socialistas, anarquistas... ...así que la política... Eh, la poesía, la música, eran parte de nuestro cotidiano. Y pienso eso, todas las cosas que con ese portafolio Daniel pensaba hacer, ¿no? Como eh, todo sí. el tiempo en, encaminado a otra cosa, a un poema convertirse en una canción, una canción convertirse en otra cosa. Digo, y, y todas esas cosas, ¿qué creen o, o si creen ustedes, eh, sobre todo en contacto con la familia y la misma familia, eh, ¿Qué queda por descubrir de Daniel? ¿O dijeron, en este libro fue todo lo que nosotras eh, podemos eh, entender, ver, leer de él? ¿O si creen que hay algo más, que, que, que falta ahí como algo que se lo pueden quedar ustedes, o no, o, o queda a descubrir todavía y ni siquiera ustedes lo, lo pueden tener claro? Yo pensando en, en ese archivo portafolio, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la parte de la cuestión gráfica, eh, de, de Daniel o sea, de los dibujos que él hacía y incluso hay eh, hay dibujos técnicos sí. que, que Claudia me decía, estos deben ser eh, trabajos para el colegio este no sé, tal vez esas, esas cuestiones que tienen más que ver con, con su beta de dibujante o de interés claro, eh, eso, sí. eso que, que decíamos que armaba eh, los libros de manera artesanal, ¿no? Esta la, eh, caja libro que me tocó transcribir eh, tenía Tiene un formato artesanal, de cartón, con collage de revistas, recubierto claro. en nylon Digamos, la, esa cuestión más de la materialidad de lo que hay adentro de ese portafolio sí, Bueno, tal cual. es otra... O sea, aspecto, más, más artista más de lo que ya pensábamos sí, que, claro, que sí. era, claro, más aristas todavía de, sí, del sí. arte. Sí. A ver, el Centro Cultural Daniel Omar Favero, donde está Radio Estación Sur, eh, hoy tiene eh, el, el rostro de, de Daniel y está lleno de corazones. Y, y la pregunta de por qué está lleno de corazones, por una frase contundente, que es, ¿quién iba a sospechar que el arma subversiva iba en mi corazón? Y es tan fuerte la frase uh -huh. en sí misma que creo que ese arma subversivo, que es el corazón, y me permito interpretar con permiso del de, de expresente, tiene que ver justamente con la posibilidad de que hoy podamos estar haciendo este minutito de aire. Uh -huh. y, y era tan subversiva, es tan subversiva, que todavía está vigente como nunca. Y, y, y es, al menos era un poco de lo que me quedaba dando vueltas. Y, y a modo de cierre le, le quiero preguntar... Eh, eh, eh, brevemente, a cada una eh, so, sobre esto, ¿no? ¿Quién iba a sospechar que el arma subversiva de Daniel iba en su corazón, no? Yo creo que... Vos de, recién decías que... ¿Qué pensaba Daniel hacer con el portafolio? Creo que Daniel con el portafolio no pensaba nada, eso lo pensaba mi papá, porque veía en Daniel un poeta. Pero Daniel... Eh, ...en cada poema, sobre todo en los de Nosotros, Ellos y un Grito... ...y los últimos poemas... Eh, ...no deja de comunicarse con nosotros en el presente. Está lleno de mensajes, como lo de quién iba a decir... ¿no? Eh, que, ...que el arma subversiva estaba en, ahí, en, en esa poesía... ...en el corazón, en su corazón, no en, en otro lado. Eh, pero como, ese, como esa frase... Eh, está llena eh, la poesía de Daniel de, de, de, de, de versos que nos, nos dan mensajes. En uno dice, no retrocederemos porque somos semilla, vigorosas verdades. Eh, es, es, es, es, es, es maravilloso leer su poesía porque uno entra en comunicación con él como si estuviera presente, no como si estuviera presente, está ah, pues, presente. Sí, claro. Qué lindo. <risa> sí, ¿Algo para agregar? Todo lo que dijo eh, con mi vieja es así sí. y me emociona y tengo un nudo en la garganta en este momento. Queremos agradecerle. Bueno. ¿Te faltaba agregar eh, algo? No, este, quería leer un poema. Bien, sí, claro. <ríe> De los inéditos. Todo suyo el micrófono. Eh, eso. Gracias. De nuestra tierra, que aquí contenemos en medio de todas las cosas y el hombre crecerá aquel árbol preciso que espera en algún claro descanso de este viaje. Muchacha, si se, tu, si se hunde tu cuerpo entre las llamas y salta nuestro rayo a tocar una estrella, se abrirán esas piedras que ocultan tus raíces y saldrá el tronco inmenso derribando el vacío, derrotando la arena para iniciar el verde que está guardando, oculto así por el camino. Les agradecemos muchísimo, no por por haber solo venido hoy, no solo por este esta presentación y este libro, eh, sino por siempre agradecidos de, de que Radio Estación Sur hoy esté eh, acá y forme parte de todos los días al entrar, Daniel Omar Favero de, de Nuestras Vidas. Así que muchísimas gracias. gracias Muchas gracias. Gracias, gracias Claudia. Muchas gracias. Abrazos con abrazo. el alma. Abrazo. Abrazos.